Es preciso redactar unas líneas sobre el divorcio y la separación de cuerpos, en sus distintas modalidades, pues constituyen actos de legalización de la ruptura de la relación conyugal, además por ser un tema de carácter cotidiano, se percibe que a que cada momento están siendo solicitados estos procedimientos, que en la actualidad son bastante prácticos. Pero en esta línea, se observan ondas crisis familiares, esta circunstancia acrecienta la importancia de conocer sobre los procedimientos de ruptura conyugal, y hacer esta explicación de manera didáctica. El divorcio constituye una forma de disolución del matrimonio, a saber, todo matrimonio válido se disuelve por divorcio, o por muerte de uno de los cónyuges. Hace ya más de 30 años, por 1985, el legislador sancionó un procedimiento tomando en cuenta lo siguiente. Primero, la jurisprudencia que tomaron los tribunales de la República por aquellos días. En ese sentido, al analizar las normas procesales que desarrollamos observamos cómo el legislador convierte o transforma en ley todo el contenido dispuesto en la jurisprudencia, destacando así su valor en la labor de los tribunales. Segundo. El legislador tomó en cuenta las modificaciones sufridas por la legislación en aquellos tiempos. Así, el carácter práctico de la diaria actividad del abogado litigante, la necesidad de interpretar normas y criterio de las mismas, justifican que se las estudie e intente crear un contenido ajustado a la realidad del país. Constituye el divorcio un fenómeno social cuya importancia se hace creciente mediante las crisis familiares, hasta el punto en que llega a convertirse en un mal necesario, pero que en el mundo del derecho es fuente permanente de vivencias y experiencias forenses, que contribuyen al desarrollo del derecho y evidencian el carácter cotidiano que éste tiene en las relaciones humanas. Nota de actualización desde hace aproximadamente cinco años, existe la fórmula de divorcio por desafecto, esta causal la explicaremos más ampliamente en otro post, pero por ahora solo sepa lo siguiente. Esta causal consiste en que uno de los cónyuges manifiesta su voluntad de divorciarse por desafecto, o los cónyuges acuerdan dejar sin efecto el matrimonio, por la causa mencionada, y esta es una vía rápida para acabar con el vínculo conyugal. Más adelante se profundiza el tema. Calma. 1, 2, 3, 4, 5, de conformidad a lo previsto en el artículo 185 del Código Civil Venezolano, constituyen causales únicas de divorcio. Las siguientes. 1. Adulterio. 2. Abandono voluntario. 3. Los excesos, sevicias e injurias graves que hagan imposible la vida en común. 4. El conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir a su otro cónyuge o a sus hijos, así como la connivencia en su corrupción o prostitución. 5. La condenación a presidio. 6. La adicción alcohólica u otras formas graves de farmacodependencia, que hagan imposible la vida en común. 7. La interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que imposibiliten la vida en común. Son causales de separación de cuerpos las seis primeras, que señala el artículo 185 del Código Civil venezolano. Ahora la causal séptima señalada en el artículo nombrado, no aplica para la separación de cuerpos, bien sea de común acuerdo, o contenciosa. La demanda de separación de cuerpos contenciosa significa la pretensión del actor de que el tribunal declare separados los cuerpos y una vez quede definitivamente firme la sentencia, comience a correr el año fijado para que se pueda pedir ante el tribunal la conversión en divorcio. La separación de cuerpos por mutuo consentimiento implica la voluntad de los cónyuges de informar al tribunal su voluntad de romper la vida en común. Separarse sin necesidad de señalar causa alguna de la misma. De conformidad a lo previsto en el artículo 745 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, es competente para conocer de las demandas de divorcio y separación de cuerpos, el que ejerza la jurisdicción ordinaria de primera instancia del domicilio conyugal, aunque no lo diga expresamente el artículo, la materia es esencialmente civil. Evidentemente el legislador cometió una omisión al no informar que se refiere a primera instancia en lo civil, pero dada la naturaleza del asunto es lógico interpretar que es el juez civil, mal podría intentarse una demanda de divorcio por ante un tribunal laboral o ante un tribunal penal. Ahora bien, en lo referido al domicilio conyugal es el lugar donde los cónyuges ejercitan sus derechos y obligaciones propios de su estado civil de casados. El domicilio conyugal lo fija, la residencia común, en caso de que se encuentren en distintos lugares, será considerado como domicilio para intentar esta acción legal, el último donde comúnmente residieron los cónyuges. Un punto para finalizar es el siguiente. Cuando es un procedimiento no contencioso, o sea de jurisdicción graciosa, se puede intentar el procedimiento de divorcio o separación de cuerpos por el tribunal de municipio con jurisdicción en el último domicilio conyugal, según sentencia número 693 del C. El artículo 755 del Código de Procedimiento Civil, señala la causalidad para el divorcio o la separación de cuerpos cuando ésta sea de naturaleza contenciosa, admitiéndose en tal sentido como causales, las 7.7, 7, que señala el artículo 185 del Código Civil, para el divorcio y las 6.6, 6, primeras del referido artículo, para la separación de cuerpos contenciosa por ser obligatorio el señalamiento de la causal en la cual se fundamenta la acción, el omitir tal señalamiento o indicar una causal inexistente para la acción de divorcio o separación de cuerpos contenciosa, hace oponible. La cuestión previa señalada en el ordinal 11 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil la cual también podrá alegrarse como defensa de fondo, de conformidad con el primera parte del artículo 361 e La omisión del señalamiento numérico de la causal, no implica necesariamente la no aceptación de la acción, por cuanto de los hechos debe evidenciarse claramente cuál es la causal alegada sin que sea necesario el señalamiento del numeral del artículo 185. Sin embargo, por cuestiones de buenas prácticas jurídicas debe fundamentarse claramente la acción en el artículo. El artículo 746 del Código Procesal Civil señala el primer acto conciliatorio que tendrá lugar del día 46 de despacho, después de la citación, al cual deben comparecer las partes principalmente o por medio de apoderado. Pudiendo acudir el cónyuge por dos parientes o amigos, queremos destacar, que parece perfectamente posible, que el apoderado ejerza representación de su poder dante mediante mandato conferido en el juicio, de manera apudacta. Por tanto no está prohibida la representación legal para este acto. Se debe conceder el término de la distancia a la parte demandada. Según lo expresa el articulado del Código de Procedimiento Civil venezolano, pero solo para el primer acto conciliatorio, ya para el segundo acto conciliatorio, y la contestación de la demanda, este término no debe ser concedido, ahora el término de la distancia para el lapso probatorio, si debe ser concedido, es importante resaltar, que la ausencia de la parte demandante al primer acto conciliatorio, es causal de extinción del proceso, pero si falta la parte demandada, no hay problema, solo se deja constancia y continúa el juicio. A diferencia del acto de contestación de la demanda, el primer acto conciliatorio deberá realizarse a la hora fijada por el tribunal y sin que haya tiempo de espera. Por tal motivo, la parte demandante debe estar por lo menos quince minutos antes del acto en el tribunal. Resulta interesante el papel que juega el fiscal del Ministerio Público en los procedimientos de divorcio, ya que una vez sea introducida esta y admitida por el tribunal procede la notificación al el segundo acto conciliatorio ocurrirá el día 46 de despacho siguiente al primer acto conciliatorio, si no se hubiere producido reconciliación entre los cónyuges la ausencia o no asistencia de las partes demandante y demandado o sus apoderados, causar extinción del proceso. En este acto, la parte demandante deberá manifestar su deseo de continuar con este proceso. Las partes quedan emplazadas desde ese momento a la contestación de la demanda, que deberá ocurrir en el cinco días siguiente al segundo acto conciliatorio, interesante es saber que el día de despacho 97 después de recibida la notificación de la parte demandada, se dará la contestación de la demanda, siempre que se haya acudido a los actos conciliatorios. 1, 2. 3. Si la demanda fuere contestada, sí que le fuere posible el convenimiento al demandado, o se considere que éste la ha contradicho con su ausencia, la causa seguida. La causa seguirá por el trámite de juicio ordinario, lo que se traduce en la apertura de prueba, informes y sentencia. Reconvención. Sin la oportunidad de contestar al fondo de la demanda, la demandada propusiera reconvención, quedan emplazadas las partes para que se dé contestación a la reconvención, al quinto día de despacho siguiente a la propuesta de reconvención, esto se encuentra estipulado en el artículo 757 del Código de Procedimiento Civil Venezolano. A la reconvención no podrá proponersele cuestiones previas, sin embargo podrá el demandante reconvenido proponer como defensa de fondo la contenida en el ordinal 11 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil Venezolano en concordancia con el primera parte del artículo 361 del mismo Código, como causal de inadmisibilidad por prohibición de la ley de admitir la acción propuesta, o cuando se hubiese alegado una causal no señalada por ella. La inasistencia del demandado reconviniente al acto de contestación de la reconvención implica desistimiento de la acción, la falta de comparecencia del demandante reconvenido al acto de contestación de la reconvención no tiene efecto jurídico, implicando su rechazo. Una vez contestada, o tenida como tal, la reconvención se seguirá el trámite de juicio ordinario, abriéndose a pruebas, sin que haya actos conciliatorios de la reconvención. Confesión en el divorcio por ser la confesión una prueba no admitida en el juicio de divorcio o de separación de cuerpos contenciosa ya que su presencia repele que el criterio que al respecto tiene el legislador de no permitir divorcio mediante confesión o convenimiento de una de las partes, atendiendo al principio de preservación de la unidad matrimonial y al hecho de no estar nadie obligado a declarar contra sí mismo en materia que pudiera implicar acción penal, se rechaza tal prueba y se declara inadmisible en esta materia. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Según el artículo cuando la causal invocada para el divorcio y separación de cuerpos contenciosa se fundará en la causal quinta del artículo 185 del Código Civil Venezolano, es decir, la condenación a presidio del cónyuge demandado y se presentare copia auténtica de la sentencia condenatoria definitivamente firme, el juez indicará que no hay lugar a la apertura de prueba por ser el punto de mero derecho, de conformidad al ordinal primero del artículo 389 Procedimiento Civil Venezolano. Entenderemos que la voluntad legislativa señala que una vez presentada copia de la sentencia definitivamente firme, no merece contradicción probatoria. Ello implica que el actor durante el lapso que va desde la introducción de la demanda y hasta el acto de la contestación a fondo, podrá acompañar la referida copia auténtica con el objeto de evitar la tramitación del lapso probatorio y aligerar el proceso. Si la parte demandada quisiera hacer valer algún elemento que contradiga formalmente la causal, deberá el juez en la definitiva pronunciarse sobre ello precisamente como un punto de mero derecho que no puede estar sometido al contradictorio probatorio. La copia certificada de la sentencia definitivamente firme no es el documento fundamental de la acción por cuanto no es de él que se desprende la acción de divorcio, constituye por sí misma una probanza, un medio probatorio de la causal alegada. Su presentación es eficaz a los fines de la no apertura de pruebas, hasta el acto de contestación al fondo de la demanda. Si no la acompañaré durante el lapso habrá lugar a la prueba en la condenatoria a presidio. La sentencia de condenatoria a presidio de tener los requisitos, primero, ser definitivamente firme y en consecuencia no se le podrá oponer de recurso, segundo, a ver los artículos del Código de Procedimiento Civil Venezolano que va del 762 al 765, señalan que el procedimiento aplicable a la separación de cuerpos por mutuo consentimiento. Entramos ahora en la esfera de la jurisdicción voluntaria. Se aleja del legislador el criterio del divorcio-castigo o sanción. Para acercarse al divorcio-solución, el legislador venezolano, tratando de adaptarse a la sociedad actual, ha empezado a flexibilizar el divorcio, permitiendo que se solucionen problemas conyugales por el consentimiento de los esposos. No se ha planteado en Venezuela el divorcio por mutuo consentimiento según causal expresa, sin embargo, existe el denominado divorcio por desafecto o incompatibilidad de caracteres. Esto es positivo ya que plantea la posibilidad de que los cónyuges puedan disolver el vínculo por la simple manifestación de voluntad. En todos estos procedimientos de disolución del vínculo conyugal es posible de manera personal, asistido por abogado o simplemente con apoderado judicial, que esté expresamente facultado, para intentar un proceso determinado. 1. 2. 3. Por el año 2012, nos reíamos entre colegas con un chiste, según el cual la esposa demandante de divorcio, y el marido demandado por divorcio, acuden a la audiencia de conciliación, entonces el juez le dice a la señora que no puede admitirle el divorcio porque ella lo fundamenta en la compatibilidad de caracteres y esa causal no existía en el Código Civil, entonces la señora señora le dice al juez, que la compatibilidad de caracteres surgía, de que a ella le gustaban los bombones de chocolate, y al marido también, de que a ella le gustaban las flores, y al marido también, que a ella le gustaban los hombres, y al marido también, en eso, el juez con toda su seriedad le dice a la señora, que la causal, que debería invocar es la incompatibilidad de caracteres, debido a que el marido jugaba para el otro equipo. En ese caso la demanda no continuó. Pero bueno, la sentencia número 446 del 19 de mayo del 2014 y la sentencia 1070 del 9 de diciembre del 2016. Son el fundamento para la incompatibilidad de caracteres y el desafecto como causal de divorcio. Se conoce como desafecto al momento en el cual perece el afecto, en donde la relación matrimonial pasa a ser apática, con un alejamiento sentimental que causa infelicidad entre los cónyuges. Por su parte, la incompatibilidad de caracteres es la imposibilidad de dos personas de mantener una relación mutua en cierta armonía y respeto, que se funda en el carácter de las mismas. Lo que se traduce de manera simple y sencilla en lo siguiente. Si usted se casó ayer con su esposa, y en la mañana de hoy no le gustó dormir con ella. Porque roncaba mucho, usted puede ir al tribunal y asistido por abogado, solicitar el divorcio por desafecto, o hasta puede ir usted y ella. Pueden divorciarse de común acuerdo por este procedimiento de divorcio por desafecto, allí no hay contradictorio, ni nada de eso, solo basta la manifestación expresa por escrito de que se acabó el amor y punto. El tribunal hará su trabajo, siempre es bueno que acudan los cónyuges juntos. Porque si no, cuando va uno solo de los cónyuges, hay que citar al otro y eso ralentiza el proceso.